brevemente nuestra receta de hoy, cómo prevenir y actuar ante el robo de nuestro smartphone. Bueno, lo más importante que necesitamos es tener un smartphone, ¿verdad, Paula? Así es, Lorena. Bueno, para la receta de hoy necesitaremos un USB o una cuenta en la nube. También un programa de localización, como es buscar mi iPhone u otro similar. También necesitaremos tener un pin, un patrón o un dedo con una huella dactilar. Así es, sino ¿cómo nos va a detectar nuestro móvil? Y para los más previsores, papel y boli, pero sobre todo, sobre todo, 900 gramos de tranquilidad. O más el USB, recordamos que era para guardar todo el contenido que tendríamos en el móvil. En su defecto, como hemos visto, también tenemos eh, una cuenta en la nube, como Google Drive. Un programa de localización, como el de buscar mi iPhone, como hemos mostrado, para tener nuestro móvil localizado en todo momento. Para restringir el acceso a nuestro móvil, deberemos tener algún mecanismo de seguridad. Algunos ejemplos son el uso de huellas, patrón o pin. Para los más precavidos también será necesario el uso de papel y boli, que se utilizará para apuntar el código e de nuestro dispositivo que podemos consultar llamando al número que aparece en pantalla. Ya está aquí el programa de hoy. Mañana nos vemos en una nueva entrega de Seguridad entre Fogones.